Escuchame una cosa, tanto te veo que estás hablando muchísimo de lo que va a ser la, la biopic de, de tu abuelo. Quiero que me cuentes cómo, cómo te encuentra esa historia, ¿no? Mira, yo mucho no sé, sé que se va se va a hacer la serie, que ya están los protagonistas y todo, pero la verdad que yo me enteré hace dos días de que ya está firmado y confirmado de que se va a hacer. Sí estaba la noticia hace un, par, hace un año y medio más o menos, de que se iba a hacer una serie, pero no estaba confirmado y bueno, ahora se confirmó. Contame, empezaste a averiguar por el tema de, de, de tu papá, me imagino, ¿no? Con el tema también lo de, de mi papá, también la serie de mi papá se estaba haciendo, ya se estaba grabando, uh -huh. si, si, si mal no recuerdo, que me habían dicho también. Es más, hablé también con los de Pampa Film por el tema de la serie de la que también se iba a interpretar a mi papá. Y nada, nunca, digamos, me preguntaron eh, si yo autorizaba para hacer la serie tanto de mi, de mi papá como la de mi abuelo ahora, que se está por... Hacer en junio. Bueno, y siempre entra el fantasma de, de Zulemita, de Zulemita Menem. Exactamente, exactamente. Siempre ella es la que decide absolutamente todos y nosotros... ¿Es la no mala de la, de la de película? Ellos, no es que sí, lamentablemente es así. Lamento decirlo, aunque sea de la familia, que ya para mí directamente no es parte de mi familia. Eh, ya hace tiempo eh, dejé de pensar que es familia. ¿Cuánto fuerte? hace que no tenés trato con ella? Un montón, ¿no? La tías. No, sí, con Sulemita creo que la, la vez que tuve trato fue en el en el 2009 y de ahí bueno pasó el conflicto que pasó después cuando yo me fui a La Rioja y volví. Sí, que te agarró eh, de los claro, pelos, no fue ahí. Fue, que, que me agarró de los pelos, que me agarró las trompadas, claro, exactamente. Y después de ahí no, nunca ¿Y tu más vuelve sí, a la Si la has cruzado después hoy. Oye, una cosa es tu tía. No, no nada. Y otra cosa no, es no, tu abuela. Pampito, a mí me da impresión, yo que hice muchas notas a Zulema Yoma. Vos tendrías que hacer de Zulema en la serie, porque sos igual sí. a Zulema joven. Es sí, la verdad, ¿no? Sí. Sos igual. Sí, Cuando recién padre. te vi, sí, así parecen. con el mechón sí, rubio. Me parece lo mismo. Sos igual a Zulema. Siempre me pareciste, y sí. por eso es más fuerte lo que no entendemos con Pampito, como, cómo. ¿Cómo este, tu abuela? A ver, vos no sos tiene... la única descendencia de, claro. de tu papá, sí. del hijo. Que de, está de, muerto. De, de, claro, de tu abuela que, que está muerto, que murió de la manera que murió. ¿Cómo, cómo tu abuela nunca intentó acercarse a vos? ¿Cómo no tenés trato con tu eh, abuela? Es ¿Cuál es la lógica? Y también Zulemita, que está en el medio, eh, pasó siempre lo mismo con mi abuelo, de que yo no lo podía ver, de que se me prohibía eh, hablar con él también. Siempre pasó lo mismo y sé que también por parte de, de mi abuela hay algo ahí también en el medio. Bueno, vos contaste... Eh, no te lo puedo confirmar de que historia, ella le prohíba, pero bueno. Anto, vos contaste una historia que me parece muy fuerte, que tiene que ver con, con tu hijito menor cuando lo... Le dio la mano, no sé dónde la cruzaste. ¿Querés contar esa historia? Eh, sí, cuando estaba en el velorio de mi abuelo, justamente uh -huh. era el cumpleaños de mi hijo también, porque cumple el mismo, el mismo día, día que falleció mi abuelo, uh -huh. que es su, claro, es su primer bisnieto, que ya tiene 16 años. Mi hijo me pidió que quería saludarla, le dije que, bueno, que, que fuera a saludarla, pero le avisé antemano que capaz ella no iba a querer hablarle. Uh -huh. Se acercó, le dijo, hola, yo soy Dylan, ella le agarró la mano y le dijo, soy Dylan, tu bisnieto. Cuando le dijo tu bisnieto, automáticamente ella le soltó la mano y bajó la mirada. Y ahí me dijo, se quedó mirándola y me dice, me soltó la mano, le digo, ya lo dijo.